Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Boté de la tienda de los datos.com, donde ayudo a tiendas online a entender sus negocios para vender más. Te doy la bienvenida a mi vídeo semanal en el canal de YouTube y hoy te quiero explicar unas diferencias. Verás, imagínate que tú tienes una tienda de zapatos y viene un cliente tuyo a pedirte unos zapatos y sucede la siguiente escena. ¿Qué diferencia hay entre Hola, ¿qué tal? Quiero un par de zapatos. Y la diferencia que hay entre hola ¿qué tal necesito un par de zapatos negros de caballero Esta misma diferencia existe en una tienda online pero peor ¿Por qué? Porque en una tienda online tú no ves al cliente Tu cliente solo ve una página web Y por tanto necesitas describir las categorías de tus zapatos en función de los zapatos que tú vendes y por tanto el término zapatos es un término muy genérico la cuestión es cómo describes las categorías de tus zapatos con una tienda online como WooCommerce es lo que te voy a explicar en el tutorial que viene a continuación lo que es importante es que describas tus zapatos con la máxima exactitud posible y a ser posible diferenciándote de tu competencia ¿por qué? Porque si tú coges el término zapatos y, por ejemplo, lo buscas en Google, que es un, un término muy buscado, verás que salen un montón de tiendas que saldrán por delante tuyo porque o tienen más presupuesto o ya tienen muchos más años en Internet. Por tanto, tú tienes que trabajar con términos que son de larga cola. ¿Qué quiere decir larga cola? Pues en este caso quiere decir una larga descripción. Zapatos de caballero, por ejemplo, deportivos zapatos de caballero de noche o zapatos de mujer de fiesta o zapatos de mujer de deporte y de esta forma tú tendrás categorizadas las categorías de tus zapatos pero además tienes una ventaja y la ventaja es que cuando los clientes se registren en tu tienda, que esta es la parte buena ya podrás segmentar a tus posibles clientes en función de las categorías de zapatos. Así pues no te pierdas el siguiente tutorial donde te explico cómo hacer descripciones de categorías con WooCommerce. ¡Estate conectado! Para poder explicarte cómo funcionan las categorías, lo que tienes que hacer es entrar en tu tienda, en tu backend, y ir a la opción de categorías. En productos, categorías, tú puedes crear tantas categorías como quieras. Puedes crear categorías cuando estás editando un producto o antes de introducirlos. Mi consejo es que crees categorías de los productos que vas a tener en tu tienda antes de introducir los productos porque te será más fácil clasificarlos y también tendrás preparado en qué categoría va a caer cada producto. Voy a hacer clic en categorías y lo que voy a poner aquí es lo siguiente si te has fijado en la imagen anterior tenía ya unos productos preparados con rosas, pues en este caso lo que voy a hacer es escribir rosas rojas y a continuación justo debajo va a viendo más cosas, este sería el nombre de la categoría. Este Slug que ves aquí o el Slack en inglés sería lo que luego ves en la barra del navegador donde tendrás el producto clasificado debajo de una categoría, y aquí lo pondremos como rosas rojas, bien, en el siguiente apartado pone superior, este superior quiere decir que si hay una categoría debajo de la otra, eh, depende, esto dependerá un poco de los productos que tú tengas, si tú consideras que tu producto real son rosas y debajo, quieres poner diferentes subcategorías, puedes hacerlo. Descripción, eh, la descripción depende un poco del tema que tú tengas, puedes necesitar hacer una descripción sobre el tipo de producto. Esta es la categoría de las rosas rojas. Bien, tipo de previsualización predeterminado y aquí lo puedes poner para productos o para subcategorías o para ambos principio yo te recomiendo que lo hagas para productos salvo que tengas muchísimos productos en tu tienda y a continuación aquí pone añadir y subir imagen ¿Por qué? porque puedes representar esa categoría con una imagen yo lo que voy a hacer es subir una ya hemos dicho que son rosas rojas por tanto la voy a representar con una rosa roja y aquí en el texto alternativo es importante poner rosas rojas y ya tienes descrito una categoría con el concepto de rosas rojas para una de las categorías de tu tienda ahora lo que tienes que hacer es eh, añadir y fíjate que justo aquí arriba ya se te pone la categoría de rosas rojas luego tienes la opción si quieres de volver a editar la categoría y es exactamente la misma pantalla que esto es para el caso de los archivos que yo en principio yo lo dejaría en blanco y en principio este es el apartado de categorías después si lo que quieres hacer es cambiar tus productos de categoría lo que tienes que hacer es ir a productos vamos a coger por ejemplo esta de aquí, rosas, rojas y amarillas la vamos a editar y puedes hacer que tus rosas aquí ya las tengas directamente marcadas tienes una categoría y lo único que tienes que hacer es actualizar. Eh, incluso lo tienes aquí marcado. Ver producto. Fíjate que lo tienes bajo la categoría de rosas rojas. Que es este ¿Qué, de aquí. ¿Qué tal? Ya sabes mejor cómo describir tus categorías. Ya sabes mejor cómo diferenciarte de tu competencia. Ahora puedes hacer lo siguiente: lo primero que puedes hacer si quieres es escribir comentarios justo aquí debajo en la cajita de YouTube donde lo puedes explicar cómo defines todas las categorías, si te es complicado, si te es difícil, si no, no es. Lo segundo que puedes hacer si quieres es suscribirte al botoncito rojo que hay encima, donde te puedes suscribir al canal de YouTube y donde semanalmente recibirás un vídeo formativo, donde tú puedas optimizar tu tienda online, donde tú puedas entender tus datos y en definitiva, donde tú puedas optimizar tu tienda para vender más. Y lo tercero que puedes hacer es ver otros vídeos formativos que tienes aquí en la tienda de los datos donde tú puedes aprender otra serie de formaciones que te ayudarán también a optimizar tu tienda online. Y finalmente también te puedes suscribir en el blog, en la newsletter de la tienda de los datos, es gratis, donde eh, publico contenidos que no publico en YouTube. Hasta pronto.